Digamos, ya no tenemos más postulantes que estén presentes para ser adjudicados y él es el último en ser llamado, obviamente se habilitará la siguiente modalidad de contratación. La siguiente pregunta de la profesora Ivonne Ruiz es, si el postulante cuenta con doble especialidad, llámese inicial primaria, ¿puede participar en ambas especialidades? Bien, estimada profesora Ivonne, saludar, por su, saludar a su pregunta. Puede participar, puede postular en una o en otra, digamos, esto, nivel educativo, pero siempre postulando a una sola mujer. Es decir, no podría presentar dos expedientes, uno para inicial y otro para primaria. Tendría que decidirse por uno de ellos. La siguiente pregunta de la profesora Mary González. ¿En la primera modalidad de contratación también se puede postular con bachiller? Estimada profesora Mary agradecido por su pregunta en la primera modalidad de contratación nos tendemos a...